que te creaste una cuenta en Odyssey para respaldar tus videos pero cuando vas a ver hasta los videos por los más viejos resulta que Odyssey solo te ha grabado los videos de los últimos 3 años y ha subido videos antes que esa fecha no te preocupes encontré la solución como puedes ver ahora se ha subido este video este video que fue uno de mis primeros videos como lo hice bien aquí está la solución lo que tienes que hacer es ir al video en cuestión que quieres que quieres resubir el video antiguo que no está respaldado en Odyssey. Como por ejemplo el que es una ova. Vas a buscar el video. Vas a irte al creator studio y vas a buscar el video. Luego este video lo vas a poner en no listado. Guardar. Bien. Ahora el, básicamente este video no existe, para, no existe para tu canal de YouTube. No existe para Odyssey. Vas a esperarte un día... Un, un tiempo tal vez un día sea suficiente y una vez que haya pasado ese tiempo le pones en publicar y listo cuando hayas y listo ahora te vas a publicaciones y verás que aquí aparecerá el video que se va a subir como pueden ver este video lo recientemente porque recientemente activé esto y listo así podrás ir respaldando uno a uno tus videos en la plataforma de odyssey con la fecha de subida correcta sin necesidad de estar descargándolos y resubiéndolos muchas gracias